Hey, muy buenas a todos, aquí Domino Gamer, en un nuevo gameplay de Terraria. Y bueno amigos, continuamos con la serie de Terraria por 2 en su sexto capítulo. Eh, en el capítulo anterior lo que hicimos fue, bueno, eh, sinceramente que no recuerdo qué fue lo que hicimos en el capítulo anterior. Veamos, veamos, veamos. Um, bueno, recuerdo que les dije cómo conseguí este sombrero y esta camisa pero no recuerdo que nos hicimos oh, cierto cierto fuimos a la zona corrompida eh, eh, la purificamos un poquito un poquito un poquito eh, que hemos hicimos hicimos una cueva y bueno mmm, ya ya y veamos qué más qué más Ay, de hecho siempre bote, creo que tendré que, que Escribir lo que voy a decir porque siempre me confundo eh, En la cueva conseguimos lo que son Estas trampillas de aquí Con estos botones de aquí Que sirven para las trampas, para los zombies, esas cosas Pero primero necesito cables Veamos Ok, eh, lo que haremos en este episodio será Básicamente eh, Veamos, haremos una Como una cueva En esta parte de aquí Sí. No sé si nadie no ha escuchado, pero ese ha sido mi hermano <risa> Veamos, veamos Madera Ok, creo que me hace falta algo Que me hace falta hacer esto Perfecto, veamos, ¿qué más? Ok, ok, ok, ya sé Perfecto Ok Uy, tiene gripe mi hermano Veamos. Tal vez con 30... No, más, más, más. Veamos. Veamos. 40 no. Más. Sí, con 50 está bien. Con 50 sería bien. Ok, continuemos. Oh, cierto, cierto. He tomado los minerales que estaban en este cofre para hacer lo siguiente. Veamos. Veamos qué podemos hacer. Estaba pensando en hacerme... Un pico de, de oro. Ya que sería muy bueno tenerlo para... Cuando consigamos... Um, hacer que quede con meteorito. Rayos. Qué suerte la mía. Ni siquiera quería hacer eso. Bueno. Veamos. Espada de... Esto de hecho creo que sería buena idea. Y creo que me lo haré. Sí, me lo haré, me lo me lo haré, ok, no importa, voy a poner esto aquí así, <risa> ok, continuemos, no tengo para hacer pico de hierro, de, de oro, rayos, y gasté todo lo que tenía para hacer el pico de, de, de plata, pero bueno, ¿qué se puede hacer?, hagamos, no, hagámonos algo de hierro, el pico de hierro, un pico de hierro sería bien, por lo menos para picar un poco menos una estrella. ¿Cómo? ¿Cómo que hay una estrella y se ha quedado...? Ok, ok, ok. Creo que esto tiene menos lógica que Minecraft. <risa> Veamos. Esto creo que lo votaré porque no necesito. Sería buena idea... No, no, no, no, no, no, no, no. Ok, no, ya. Hasta ahí estará bien. Diría yo. Ok, ok. Diría yo que con esto podríamos irnos ya a bajar. Me pico un poco más rápido. Ok. Ok, ok, ok. Ok, veamos. No, a... Veamos esto aquí. Ok, esto por aquí. Quizás tomemos esto esta parte de aquí sería un poquito aburrida tal vez para ustedes pero tenía planeado hacer esto a ver si nos encontramos alguna alguna que, otra, alguna que otra cueva o minerales y cosas varias hasta por lo menos hasta que amanezca porque no quiero salir de noche veamos si quieren podrían adelantar el video pero bueno Vayamos para acá. Y también sería bueno tener unos... Como unos pasadizos. Entre, la, entre lo que son las casas. Miren. ¿Ya ven lo que les digo? ¿Ya ven los que, lo que les digo? Ahora veamos. Ahora también hay que saber qué es lo que hay por aquí. Ok, ok. Tomamos esto. Diría yo que ya amaneció. Bueno, diría yo no. Ya amaneció. Pero bueno. Ok, ok, ok. tomemos una barrita luminosa. Esto está, esto está bien. ¿Ya ven? ¿Ya lo ven? Y aquí hay un mini pasadizo. Hasta esta parte de aquí. Ok, ok. Ya tengo esto hecho. Veamos. Us, us, us. Veamos. Esperemos no ahogarnos. Respiramos. Ok, Veamos us Ok, ok, ok Ok Veamos, ya, dinero justo se me termina el aire Veamos, ¿qué más podremos hacer? S bajamos aquí Nos vamos por esta parte de aquí Tendré que uf, tío, vamos. ok, ok Veamos, tomemos esto hagamos esto por si las moscas uh, y, y, me juego me juego ok ok veamos uh -huh. y tiramos por aquí perfecto continuamos por esta parte ok tomamos esto y por ahí también por el mismo también tomamos aire ok, okay. continuamos picando por aquí Ok, ok, esto está bien Veamos ¿Qué más se podría hacer? Ok, ok Estoy seguro de que ningún monstruo, zombie, baba O alguna de esas cosas Podrán bajar a las plataformas Supongo, bueno es obvio pero O tal vez un poco obvio, no sé Veamos Cliquemos por aquí Veamos Ok, ok Continuamos, continuamos Y aquí pondré una plataforma Ok, ok veamos Plataforma por aquí Veamos ¿Qué más? Nada, continuamos por aquí Una manera rápida de entrar <risa> O simplemente perder el tiempo Veamos Podríamos picar para este lado. Mm, ok. Aquí hay algo infinita, supongo. Va a tener espacio donde respirar. Sería mejor. Ok, ok. Veamos. Continuamos. Creo que dejaré esto para hacerlo ya con... ¿Cómo se dice? En la parte del... Uy. Sí, ok, fuera de cámaras Dejaré esto para hacerlo fuera de cámaras Ya que esto se hace un poquito más pesado por ustedes Y continuemos con la aventura Veamos, ¿qué tenía pensado hacer para hoy? Bueno, la verdad es que nada Así que Veamos qué sale, veamos qué sale Vayamos a la zona corrompida Ya sé cómo hacer que caiga un meteorito Y es ir a la zona corrompida O también Veamos si podemos encontrar Alguna isla flotante vemos esto ok esto aquí y esto aquí veamos ¿qué más dejaría el dinero ok está bien ahí ok veamos veamos esto no lo necesito esto de hecho Oh, cierto vamos haremos una solamente una prueba iremos a, a invocar un jefe En este episodio Y esperamos que salga bien Porque si no de hecho lo haremos En el próximo episodio Así que veamos Ok, ok, ok lingote de hierro Supongo que ya Debería dejar esto aquí Porque en el anterior capítulo Lo que hicimos fue ir a una vamos cuánto llevamos de video Ok, uh, está, muy, está muy bien, no llevamos nada de video, por así decirlo. En el anterior capítulo lo que hicimos fue ir a la cueva y nos llevamos esto por si acaso. Nos encontramos algún cofre. Mm, esto también me lo quedaré. Comeremos, oh no, no, no necesito. Veamos. Estos son materiales de exploración. Ya que vamos a invocar el jefe, llevamos esto. Lo que haremos será invocar el jefe... También esto lo necesitamos. Lo que haremos será invocar al jefe de la lombriz, esa, el de Boramundos. Para matarlo y ver qué conseguimos con él. De vez en cuando sería bueno tener un poco de mana. Uy, no tengo... Con dos más. Pero... Uy, bueno, bueno, bueno. Veamos. Eh, dejemos... Ya diría yo que ya podríamos irnos a invocar el jefe. Uf. Ok, ok, ok. Ok. Vamos. Vamos. Mueran pájaros, mueran. Después, si nos matan a la primera, en, eh, al tratar de matar al de Boramungs, lo cual es un poquito fácil matarlo. De hecho... Pero como no llevo ninguna equipación buena, en fin. Si nos matan a la primera en el Devoramundo, si no duramos mucho tiempo, lo que haremos será buscar la, una isla voladora. Uf, una isla voladora. Una isla voladora. Busquemos una isla voladora que anda por ahí caminando. No, en serio, en serio. Eh, lo que haremos sería buscar una isla flotante. Veamos por ahí hay una mini cueva. La cual no la haremos ahora. Podando el césped, podando el césped, podando el césped, podando el césped. Ok. Por aquí, si no me equivoco, había una mesa, una, ¿cómo se dice? Una, un altar de estos para invocar la, el mundos Veamos, veamos, busquémoslo. Ok, ok. Lo bueno es que tengo almas poderosas, porque si no... Por lo menos con la katana yo creo que me da, eh, daría para, para matarlo. El único problema es que es difícil porque se mueve demasiado. Esto es. Esto es. Y según no sé si es um, así o... Oh. Ok, ok. Esto. ¡Uff! Esto sí que... Esto sí... Ok, cambiemos el ojo de no sé qué por esto. cambiémoslo, Veamos. Tal vez si nos hacemos dos estaría bien. No sé, ¿para qué? ¿Será con esta? No, no importa. Tenemos un jefe bastante fácil de matar y que nos da, creo que, si no me equivoco, nos da el lingote de Mitril. No, no es de Mitril, es el lingote neumoniado. Tal vez, tal vez Tenemos suficientes flechas Ok, ok, ok Cambiemos el de Boramundos por el Ojo de mirada desconfianza Desconfianzuda, no sé cómo se llama Pero así Así dice que se llama Ok Bloques de arcilla Pongamos esto aquí Ok Veamos Llevamos, oh excelente Apenas llevamos 13 minutos en el video de hecho el ojo este Es fácil de matar Pero he dicho eso Porque lo he matado ya varias veces Pero He tenido una Una Una equipación increíble Si se ven el video de Del cómo se dice De, de la Uff uh, siempre se me olvida De una sangrienta Verán la armadura que tengo ahí y esa armadura es apenas un 2% de la armadura que llevaba cuando maté al, al ojo. Así que, no sé. El problema es que tenemos que esperar a que se haga de noche. Uf, y ahora es que... Es Yo diría que son apenas las una en Terraria. Así que, iríamos a la zona corrompida. Qué bueno que tenemos planes alternativos, ¿eh? <risa> Continuemos Continuemos Continuemos Veamos Moran muran. Estos slimes Bueno Estos son la, slimes Ok, ok Creo que debí de haberme hecho Si, sí, la llevo Ya la llevo puesta Veamos Si sí, El casco Me hice el casco más esto, ok, llevo más o menos una armadura buena, el problema es que no, llevamos muy pocos corazones tal vez no lo matemos ahora pero es como más o menos una prueba ok, bajemos por aquí veamos ok, ok seguimos bajando uy Uf. Oh. Ok Vemos esto Esto lo llevaremos uh, Pongamos esto aquí Esto es obvio que va con nosotros Esto Cerbatana Esto no sé para qué es Nunca la he usado La he encontrado muchas veces Pero no, no sé para qué se usa En fin Uff Muero de nuevo Ok, ya estamos sentados a una cueva Uf, una cueva en la, en la zona corrompida. Qué bueno. Ok. Pues en del octámbulo, Vámonos. Pongamos esto aquí. Esto aquí. diría yo... Ok, ok. Entonces supongo que esto no va aquí y me quedaré con esto. Veamos. Ok, ok. Ok, hemos llegado a la zona corrompida No sé si con Ok No sé si con este pico se podría picar Esta piedra Rayos Bueno, no se pica Necesito el de oro o el de El del Lingote endemoniado este ¡No! Uf, casi muero Ok, por aquí hay un Desierto O un desierto algo, no sé Veamos Ok Veamos Pongamos esto aquí para proceder a Picar esto Bueno amigos eh, Por cierto también He olvidado decirles Que He tenido un pequeño problema Con, con Youtube y por eso No he podido subir el video De ¿Ya de qué sirven las las las trampas, en serio? Uf, tío. Bueno, ya se está haciendo de noche. Diría yo que de aquí a que lleguemos... Se hace de noche y... Invocamos ser el monstruo este. Y lo matamos. Ok. Ok, ok. Ok. Yo supongo que ya tengo el dinero suficiente para comprarle el casco de minero a este tipo... Lo cual sería bastante bastante útil. Veamos. Procedamos a hacer esto. Eh, mientras visión nocturna. Veamos esto. Eh, esto servirá para vidrio, así que también lo dejaremos aquí. Y creo que ya estoy listo. Solamente es esperar a que se haga de noche. De este lado mejor que está un poco más claro de hecho, mis armas principales serían Esta Sería también Ya Este ya <risa> Bueno, supongo que cambiaré eh, Estas flechas normales Por las de fuego mm. En fin Como iba diciendo No he podido subir De hecho, yo creo que este video estará Antes que el video, que el, eh, el video piloto de la luna sangrienta. Porque, bueno, he tenido un, unos pequeños problemas, problemillas con YouTube. Pero... Después de este video, trataré de estarle subiendo ya el, el episodio de piloto para que vean cómo es la luna sangrienta. Y cómo es el personaje que tengo más avanzado. O más o menos. En fin. Ok. Ok, ok, ok. Todavía no está de noche. Uff, qué nervios. Bueno, esta parte de aquí está bastante llana. Y creo que no estaría de más a llenarlo un poco más para asegurarse. Porque tal vez tenga que correr y esas cosas. Así que veamos. Ok, ok. Pongamos esto aquí. Eh, tomemos esto. Ok. Ya está de noche Ok, una, dos y tres Ok Y por fin Aquí tenemos el ojo en demonio, el cual no sé dónde está Y creo que, míralo aquí Ya ve lo que digo Este hecho un poquito fácil de matar El problema es que tiene demasiada vida Y con esta alma no creo que sea muy fácil Así que Uy el truco siempre es darle en esta parte de aquí. Uy. La mala suerte mía es que siempre me está dejando estas cosas extrañas. Ok. Uf, moriremos. Pero la suerte es que estamos aquí mismo. Ok, qué épico. Uy. Vamos. Ok, ok, ok. Veamos. Tú muere tú también. Tú también, tú, ok, tú también. Y, ok, la katana, la katana, la katana. Ok, ok, ok, veamos. Uy, muere, muere, muere. Que muera, se ha dicho. Ok, si sí, cambiamos al hacha. Uy, ok, creo que le hemos quitado un poco más. Ok, ok. Veamos. El problema es que esta menta, están los zombies y esas cosas. Ok, ok. Tengo que tratar de sobrevivir un poco más. Ok, vidas. Acércate. Cuando se aleje, lo más conveniente sería al cambiar a este. Y hacer así. Y cuando venga para encima de uno, cambiar a esto. Y hacer... Mm. Ah. Ok, muere zombie. Me estás haciendo perder. ¿Cómo? Es las pociones. Moriré, moriré, moriré porque viene de abajo y todavía aún no se ha transform, trans, transformado. Ya, si tuviese las armas que tengo con el otro personaje, ya este se hubiese muerto. El problema es que, bueno, muere zombie, muere. Es que es tantos enemigos. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ya se transformó, ya se transformó. Eso significa que vamos bien y ahora viene un poquito más rápido. Veamos, quita más de vida y estoy muerto Pero estamos cerca, estamos cerca, no te vayas Bueno <risa> Hemos muerto La suerte es que podemos reintentarlo con esto La mala suerte es que al tener esto, pues bueno Veamos, soltemos esto aquí Veamos ¿Pero que no quiero? Ok, ok. Suéltalo. Ok. Intentémoslo de nuevo. ¡Abre ti! Uf, este estúpido, mouse. Ok, veremos. ¿Cuánto llevamos? 23. Ok, ok. Al parecer este ha sido un episodio solamente para tratar de matar el, el este bicho. Si tenemos suerte... Jugando bien, podremos matarlo eh, Veamos, veamos Primero dejemos el dinero aquí Perfecto, perfecto Perfecto Ok, tengo más para... Ok, ok, ok Estamos listos Ok, veamos Veamos Intentemos Ubicarle de nuevo Uh, okay, ok, ok, ok Ok, ok, ok Tomamos esto Aquí está el ojo de Shuklu Creo que es que se llama Ok Un crítico, un pequeñito crítico Ok Vamos, vamos, no me falles puntería Ok, ok El problema es que tiene tantas vidas Ok, ok, ok Muere tú también Ok, ok, ok, ok, ok, ok ¿Qué podemos hacer ahora? Seguir disparando, seguir disparando Siempre aquí para que Para tratar de que no salgan Los ojos estos Que siempre me están en... Ok, continuamos Otra vez los... Uh. Ok, veamos, veamos, veamos y eh, Creo que también ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh! Ok, un momento No me rendiré hasta no matarlo O tal vez sí Porque ahora es un poco más Bueno, ok, ahora continuamos con esto Ok, de hecho es un poco fácil si uno le mira la buena perspectiva Ok, mueran todos Por pendejos Echa para acá, tú, echa para acá He dicho Ok, pero no tan rápido, no me mates Ok, ok Uff, ese ha sido Ese ha sido mi mouse El cual he dicho ya que tiene que tiene un problema Eso Ok Ok, se transformó Ok, ok, ok, ok Ahora viene un poco más rápido Pero es el mismo proceso Uy, uy Uy, ah, uy no mueras, no mueras No Ok, ruge pero para allá Ruge bien lejos, ruge bien lejos de mí no, que ruas bien lejos de mí, he dicho. Si aguantamos... ¡Uf! ¡Ya está muerto! ¡No! Es que tengo almas tan malas. Veamos. Bueno, bueno, bueno. Trataremos de... ¡Uf! ¡Que tengo bombas! Bueno, creo que podría intentarlo de nuevo. Sí, sí. Puedo, puedo intentarlo de nuevo. Veamos. Ok. Puedo intentarlo de nuevo. Sí. Estúpidos champiñones. ¡Uy! ¡Sargas! Ok, ok, veamos, hagamos Hagamos esto Ajá Ok, tomamos esto Y lo tiramos para acá Ok, ok, se ha abierto Tomamos flechas Veamos Tengo flechas Pero no son flechas, así que digamos Muy buenas, pero para el próximo video, lo que haré será lo siguiente. Y me iré al mundo al mundo del, al mundo del, más avanzado que tengo. Y lo que haré será eh, tomar las flechas más poderosas que tengo por ahí. Y ver si puedo tomar algún peto más, mejor que este. Y con eso, venir y tratar de matarlo. Si ustedes quieren, claro igual si no me dejan los comentarios y si, si lo hago o no entonces simplemente lo hago o sea ok ok ok más fácil de explicar déjenme en los comentarios si quieren que vaya al mundo al próximo al mundo más avanzado que tengo y que busque una, una equipación mejor que esta si nadie me responde en los comentarios entonces creo que lo haré y ya que, bueno, también tienen que tienen que participar así, porque están viendo los videos y simplemente ven los videos y ya, y ya. Ven los videos y que y el, y el otro se pasa el día entero, una noche entera, tratando de traerles el video. Y ustedes, lo, me, lo mejor que podrían hacer es ayudarme con un like. Porque eso, eso en serio que es... No sé cómo explicarles. Un like, solamente un like. Me, va, me vale para saber si les gusta lo que hago. Porque si no les gusta, entonces simplemente debo de subir videos y ya. Uf. Espero que hayan entendido. <risa> ok, dos más. Veamos. Ok, llevo 29 minutos. Y llevo ya un minuto, y llevo ya dos intentos y esta de día así que creo que si sí, dejaré el video hasta aquí vamos a la casa a despedirnos y no sé si el video de hoy haya sido haya sido un poco eh, emocionante pero a mí me pareció bastante emocionante porque hemos enfrentado a dos a bueno no a dos a un solo jefe y ese jefe, de hecho, aunque se nos ha sido un poco difícil, lo hemos enfrentado. Y bueno, en el próximo video ya les prometo que lo mataremos. Está prometido el 100% que estará muerto para el próximo video. <ríe> Pueden apostarlo. Veamos. Ok, ok. Claro, si me dejan, si ustedes me dejan armarme bien como quiero... Para el, próximo, para el próximo video. Espero que hayan entendido, porque hay veces que explico bien y veces que explico mal, y ustedes simplemente no entienden, simplemente es, eh, hay veces que simplemente no entienden, y otras veces que simplemente no entienden. Así que, ¿qué se puede hacer? Si entienden o no entienden, entendieron. ¿Entienden? <risa> ok, ok. Chiste malo, chiste malo de la semana. Veamos. Llegamos a la casa. Es para hoy. Para poder despedir el video. Ok, ya estamos llegando. Veamos. Las escaleras. Siempre caía en este hoy en un hoyo que había aquí. Y lo corregí y ya no caigo. Por fin. <risa> bueno. En el próximo video, señores. Se los juro. Estará muerto. Vayamos. Uy, observa. Oh, bueno. Tomemos esto, porque esto no me gusta tenerlo aquí Me da mala fama <risa> Veamos Ok eh, Katana Ok, ok Veamos mm, Ok, veamos si nos podemos craftear algo Si no, no, y si si, si Entonces, después de eso despedir el video Veamos, ok Cuenco esto sería básicamente para hacer ya sopa de setas. Diría yo, no sé. Si sí, es como en Minecraft. Pero, para esto. No sé para qué es para poner flores y cosas varias, supongo. Pero no las pondré, así que... Ok, ok. Vengamos para acá. Ok. Subamos. Al parecer no hay nada para craftear. Ok, baj bajemos, bajemos, columnas, um, tal vez en el próximo video, no sé si en el próximo video o en el que, disculpen, estaba bebiendo un poco de agua, no sé si en el próximo video tendremos ya esta planta hecha, porque veo que están viniendo ya varios NPCs, lo cual son estos dos, tendré que llenar más o menos hasta aquí de corazones, para que venga una enfermera. Y esas co y cosas varias. Ok, tomemos las setas. Y despidamos el video. Ok, spawn point set. Perfecto. Y... es sésamo. es sésamo. Que te abras, he dicho. Que te abras. Ok. Veamos. Ok, estamos en, en el centro. Y... <coughs> Y bueno, chicos, hemos llegado ya al final del video. Espero que les haya gustado. Like, no es mucha molestia que dieran un pequeñis, un pequeñito like, bastaría para yo seguir subiendo los videos, porque en serio que eso me mantiene feliz y eso es lo que me da la motivación para, siempre lo digo, siempre eso es lo que me da la motivación para seguir subiendo los videos. Bueno, amigos, suscríbanse. Espero que les haya gustado el video. Y comenten, porque eso también me da me da a conocer de que a ustedes les gusta lo que hago, participan en lo que hago, en lo que hago. Y recuerden también en comentar si podría ponerme la ida al mundo más avanzado que tengo y ponerme una armadura completa. Y, o no, tal vez no completa, sino una armadura que soporte lo suficiente. Me quedaré con todos estos corazones y almas mejores. Bueno, espero que les haya gustado. Nuevamente se los digo. Chao, chao.